y estamos sí. apegados a él. En estos tiempos de Navidad, doctor, hay muchos problemas con las ingestas. ¿Qué podemos decirle Mira, al, la, al pueblo dominicano? Yo siempre he dicho que las ingestas no son malas. Siempre no, que no, no, no sean muchas, siempre sí, no sean adhesoras. Ejemplo y, que ca y, que, y cambios de sazones de manera frecuente eh, sí, sí. durante todo el día. Sí. Mira, sí, es cierto lo que tú dices. La, en esta época donde nos reunimos y el dominicano... Eh, principalmente el latino pero el dominicano es eh, cuando se reúne hay dos cosas que hace bebe, come y habla alto está bueno eh? si ¿Sí o no si sí, sí, sí. Sí, no, no hay reunión no, no. No, no, si sí hay, sí hay eso no hay una reunión y entre... no ha pagado el malvete vete a esta fecha no, no, eh. ¡Ah! exactamente y la fila y la fila larga el último día de... no es dominicano no es dominicano nosotros por tradición tenemos eso además que nuestras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 Claro, la placa de Petri, claro. ¿se que cuando dimos química? El que cultivo de bacterias. Así mismo se convierte porque ahí tú tienes toda la energía, ahí tú tienes carbohidratos, ahí tú sí, tienes, todo, ahí sí. tú tienes eh, claro. azúcar, ahí tú tienes de todo, la, la, la, todos los nutrientes todo necesarios. Todos esos microorganismos reviven es, o viven. Eh, exactamente, eh. nosotros tenemos también unos, unos, una, unos protozoarios que viven con, conviven con nosotros, que son las, las amebas. ¿Y, lo, y, y, y, eso, y, y, y qué pasa? ¿Y qué pasa?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 En pequeñas Pequeña cantidades, cantidad. tú comes 8, 4, 8, 10, 12, 4, 8, tu última comida sólida y no te causa problema en, pe en pequeñas cantidades. Ahora, si tú en esa misma horario te, ab te abrocha oh, diferentes, God. gran cantidad y diferentes sabores y diferentes movimientos. Y aparte de eso, le sumas el alcohol, que es calorías, uh -huh. que las calorías, te olvidas de tomarte tus medicamentos del azúcar, te olvidas de, de tomarte tus tu medicamentos de la presión, porque la persona. Cuando dicen, estamos en Navidad, se cogen un, un, un 15 días sabáticos, sí. no quieren, no, no quieren, no, <risa> no quieren medir, bueno, no, si, rompen si, si me tomo zapatillas no puedo beber. Rompen las reglas. Eh, rompen todas las reglas. Está todo así. Exactamente. Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, lo, lo, la, la, tratar de que sus alimentos que vayan a ingerir, bien sean, que no estén muy manipulados, que sean eh, bien, bien conservados. Y la frecuencia de la, la comida tiene que ser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 porque él dijo, eso no lo voy a ver yo nunca en <risa> mi claro. país no claro. lo porque va a ver. si la ley lo prohíbe no. entonces, entonces tú en permite que se venda el, la bebida. Una cosa, doctor, yo vi a alguien que se tomó un omeprasol y que empezó a beber. No, no, no. Eso es. <risa> eso, eso no es. Es verdad. una protección, no, me dijo él. No, Digo, ¿qué como tú el, haces? Él este? debe de tomarse un omebrazol si tiene problemas de, de, de tipo gástrico, <risa> una gastritis, una, una un, pero no es porque ese va a y que le va a evitar. Lo primero que no va a evitar que se emborrache. No. Si bebió alcohol, no, que para así. el estómago. No, no, Pero no, hay no. bebedores que dicen que se tiran un chicharrón para, eh, para... para hacer estómago. No, no, sí, sí. Para y, revestir y, de y del y estómago. Y resistir <ríe> más. No, mira, lo que pasa es que la grasa, al ser el, el, el combustible ideal del, del, del organismo, o sea,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 Bueno, Bien. gracias doctor por sus Chimera recomendaciones gracias, no, no, no, no. y su visita. Agradecido en de mañana y sepa que este es su programa no, también. Claro, somos ya, vecinos. No, no, no, no, no importa. Entonces. Entonces los, los vecinos se mandan cieguitos. Sí, ¿Sabes lo que es el cieguito? No. El cieguito es la comida que les se mandaban escapada. Sí, <risa> pues señores, a ustedes las gracias porque nos